Ciudadanos franco-macorizanos favorecen la modificación de la ley de hidrocarburos para que se produzca una rebaja sustancial en los precios de los combustibles, que según estos están castigando a los sectores más necesitados. La es nada, todos llegan ahí a coger Yo creo que debe de reformarla, porque ya no aguantamos más, porque con la situación que se está pasando... Y con la canasta familiar y esos varios Caburo, no, ya no aguantamos. Claro que sí, que debe de reformarla. Porque imagínate, eso está acabando con la humanidad, esa gente. Yo no sé qué lío se debe más al gobierno con cómo se va de la, la, la gasolina y todo caro, imagínate, tienen que reformar eso obligado. Sí, yo creo que sí, que debería de reformarla, ya que muy poca gente sabe cómo se maneja y cómo se formula esa, esa ecuación. Porque aquí la gasolina es la gasolina más cara del mundo NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco